Bueno, mi nombre es César Duque, trabajo en la Comisión Económica de, de Derechos Humanos, una organización que desde 1978 se dedica a la eh, denuncia y defensa de derechos humanos en el Ecuador. Bueno, la situación de derechos humanos en el Ecuador durante el último tiempo ha ido eh, desmejorando poco a poco, el gobierno que si bien mantiene un discurso de respeto a los derechos humanos y un discurso progresivo, en la práctica ocurre eh, de procesos de detención ilegal, en muchos casos de torturas, de ejecuciones extrajudiciales, de eh, desaparición forzada por, eh, por ventaja, no ha ocurrido mayor número eh, durante el último tiempo, pero las otras eh, violaciones de derechos civiles y de políticos man, man, mantienen un poco un ritmo similar. Bueno, el procedimiento a nivel interno eh, no tenemos una tipificación adecuada. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas desde el 2006 ha venido haciendo recomendaciones al Estado a fin de que reforme la legislación interna para que éste se adecue al estándar internacional. Sin embargo, hay un proyecto de eh, reformas integrales al Código Penal en donde se esperaba que se incluya una posible reforma, pero en sí... El, este proyecto contiene una serie de normas que atentarían contra derechos humanos que ha implicado una oposición de muchos sectores de la sociedad civil, tanto de mujeres, porque no tipifica adecuadamente delitos hacia de las mujeres, cuanto de grupos sectores de niños que eh, pretende el código bajar la edad penal de los eh, imputabilidad de 18 16 años. Entonces, esto ha hecho que haya una oposición social y por ende ese código no, no se ha tramitado en, en, en la Asamblea Nacional. Pero, eh, sin embargo, Muchas veces lo que en la práctica ocurre es cuando uno presenta una denuncia por torturas, los fiscales y los jueces buscan argumentos y terminan, en el mejor de los casos cuando se investiga, terminan acusando por delitos de lesiones. El año pasado hubo una decisión judicial en un tema de detención ilegal que incluso hubo una implicación de desaparición forzada, torturas a las víctimas y producto de las torturas esta persona murió y su cadáver le desapareció a la policía. Eh, los jueces lo que hicieron es poner una pena de 10 meses de prisión como máximo a los policías responsables del hecho. Entonces, esta era la primera vez que se sancionaba por el delito de tortura. Y aun cuando era la pena de 10 meses que es ínfima porque no hay una proporcionalidad de la pena. ¿Es lo máximo los 10 meses o es lo mínimo? No, la, la, la pena máxima en ese caso era de 6 años, de 3 a 6 años, sin embargo, porque supuestamente era la primera vez de los acusados, porque no habían agravantes en el hecho y habían atenuantes, entonces los jueces eh, bajaron hasta 10 meses de prisión. Eh, evidentemente, eh, que sea una sentencia en la que primera vez imputa a un grupo de, de policías y que permitió la eliminación de un grupo especial porque este grupo ya durante años estaba acusado de no solamente torturar, sino de cometer ejecuciones extrajudiciales, entonces a la vez de estar en contra del tipo de la pena tan baja, pero sin embargo se vio también como triunfo, porque era la primera vez que sancionaba por tortura a alguien en el Ecuador. Entonces ese tipo de cosas ocurren y, y muchas veces eh, las investigaciones por tortura, si se, si, se denuncian, no avanzan, no caminan, entonces, claro, ahí lo que hacemos es buscar otra forma de, de, de acudir, ¿no es cierto? Y ahí es el estándar internacional, acudir hacia los mecanismos internacionales. Normalmente en el Ecuador la mayoría de organizaciones estamos eh, más vinculados al sistema interamericano. Entonces el taller que nos ha brindado ahora la OMST junto con la Comisión Mexicana, es, para nosotros ha sido importantísimo. Eh, Aprender cómo, cómo funciona este sistema, cuáles son los mecanismos que se, que se pueden utilizar a fin de eh, dar una visibilidad a la situación en general y también la de peticiones individuales, ¿no es cierto? Y eso para nosotros es fundamental como situación, porque eh, dado el ataque que además existe del gobierno ecuatoriano hacia, hacia el sistema interamericano, entonces uno, eh, nosotros tenemos que buscar otras opciones que nos permitan seguir en la tarea de defender a las víctimas de violaciones del Estado, porque no, lo grave sería que nos quedemos así el Estado empiece a incumplir el sistema interamericano nosotros no habíamos visto otras posibilidades en donde el eh, poder eh, hacer respetar estos derechos. El Estado no le va a ser fácil hoy día salirse del sistema interamericano digamos y mañana también la naciones Unidas, o sea, no, no va a ocurrir aquello. Entonces, esta opción ha sido eh, aprender este, de este mecanismo y que nos cayó, como se dice vulgarmente en el Ecuador como un anillo al dedo la, de todo este taller.